Augusto el cuerpo, la gente siempre erguida, Alegre el famoso enfoque tu pendón el puro sube parte tan querida De nuestro amor jamás perdida la canción Eres la tierra en silencio el cielo azul, las selvas con su voz, alientan con sus vidas por favor Señor. Dios. Patria querida, somos tu esperanza, como la atón del tengo por venir, tu en vivo y llena paz, con su bala de lucir, en los alabes de su obra